Suéltame, hermano. Hey. Quiero va todo con la mano arriba, quiero va todo con la mano arriba, quiero va todo con la mano arriba. Ok, ok, ok, Madrid. se lo damos en 3 3, 2, 2, 1, RC, yeah. RC, mejor resense, re, yeah. mejor resense, mejor 10, porque gente no me gana que lo vea al revés. Yeah. RC, RC, yo soy tan bueno que empecé desde Campeaba como si fuera un computador exacto, clavo todas como si las hiciera en PC. Ey, lo que hago tú no puedes ni siquiera hacerte un revés. Mi nivel es 0 a 10, el tuyo ni siquiera llega a un 3. Y yo ya lo sé, yo ya lo sé, vengo esta España contra RC. Yo quiero enfrentarme al Real Madrid y me ponen enfrente al vez Ya lo sé, ya lo sé, demasiada rima y más, más fluidez. Ya lo sé, ya lo sé, siempre que me saco siempre salen 10. Decides, ¿Quieres selección completa o te ah. vas a seguir llevando A esos cargamaletas? R R R Hoy ya es hora que se sepa Dale. Que en México tenemos propuestas más concretas sí, sí. Gracias RC, porque me abriste la puerta sí. Salté por la ventana, que la muerte está muy cerca sigue, Walker, sigue. Yo sé que es y se avienta la peli se la inventa quiere rapear así en todos lados se lo inventa pero por ser de tepito este estilo no lo patenta última última última hazlo así y te revienta eh. tu mente no se reinventa uh, uh. rc ya pasaste los 30 pero no preocupes yo represento a los mexas como lo hablar demasiado y lo dejo cerrado como la Hermano, en serio, que en esto lo he vado, Tú tienes mi misma edad, pero te ves más acabado. Oye, mi hermano, te juro que le voy a tratar como otro puñeto. Te no se detecta, yo soy esa feta. Neta, ninguno me quita la estafeta. Si tú quieres conocer todo el planeta, vuélvete contorsionista y métete en mi maleta. Hijo de perra! ¡El es un Goku! ¡Al que no nos quiera aquí, solo le tiro un foco! Quiero su carrera! Me lo dice Dortmund yeah. O me lo dice con piernas de Oscar Pistorius yeah. No cabrón Ellos yeah. saben que si quiero soy el único que coge rápido uh. Ellos me dijeron que son demasiado buenos Hasta que yo los mate en el cuadrilátero Rap equilátero, yeah. rap equilátero Los tuyos me dijeron que son buenos en el ámbito. Yeah. No le hables de ventanas al cabrón Ay, Lo pongo ay. rápido y es exacerbante. Sí. Siempre voy improvisando y yendo para adelante. Dale. Viene de la legión contra el titán de ataque, sí. contra el más puto duro y preparado para el combate. Sigue, sigue, ¿No sí. Cabrón, en serio que mi flow yeah. viene matando a todos yeah. los tuyos ah. que me dijeron que tienen control. Yeah. El bueno de los tiros entre los dos es que ahora no votarán por algún español. Última, oh. última. Oh. ¿Quieres oh. otra para el joy? Yeah. ¿Para yeah. que lo mate con el bloque? Yeah. Ellos saben que yo soy el hombre. Ah. Una más no me aguanta este mediocre. Se la pego en las costillas y el putito se me rompe.